con nosotros. Empezamos inmediatamente con los titulares. En el ámbito internacional, ven cine desde sus balcones para alegrar el confinamiento en Colombia. Brasil registra 407 muertos en un solo día por el COVID-19 y supera los 3.000 fallecidos. Perú prolonga el confinamiento del COVID-19 hasta el 10 de mayo. Universidad de Oxford empieza a probar vacuna del coronavirus en humano. En el ámbito nacional, 5,746 positivos de coronavirus y 267 fallecidos en todo el territorio nacional. Vicepresidenta, informa, integrarán unos 70,000 hogares más a Quédate en Casa. Carolina Mejía. Asume alcaldía del Distrito Nacional. En el ámbito local, alcalde electo de San Francisco de Macorís toma posesión de su cargo. Salud pública lleva a cabo una jornada de descontaminación en San Francisco de Macorís. También suspenden policías que apresaron hombre que violó toque de queda en San Francisco de Macorís. Esta y otras informaciones luego de la pausa. Usted no, no se despegue de su televisor porque aún hay más de su fuerza informativa, sobre todo. Ya entrando con las informaciones en el ámbito nacional, 5,746 positivos de coronavirus y 267 fallecidos en el territorio nacional. Vamos a escuchar las declaraciones. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por la compañía. La transmisión del boletín especial número 36 de la Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Informamos con relación a la plataforma Aurora MSP COVID-19 que el último corte de esta mañana había registrado un total de 204 mil 240 interacciones con ciudadanos del país y del exterior. E igualmente, que se produjeron un total de asistencias médicas de 6,913 y el número de emergencias atendidas, 275. Igualmente, queremos informar de un acuerdo que se ha hecho entre el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo Intec para la producción de 100 equipos de presión positiva de oxígeno a usarse antes de los procesos de intubación en los hospitales y clínicas nacionales, el llamado CIPAF. Informamos igualmente que este acuerdo de las, de las 100 unidades tiene un costo total por unidad de 800 dólares. Queremos agradecer igualmente a un conjunto de instituciones que han escuchado el, la solicitud del Ministerio de Salud Pública y de todo el sector de salud, Policía Nacional y Fuerzas Armadas acerca de la aperturas de cajas especiales. Agradecemos al supermercado Bravo, hipermercados Olé, Grupo Ramo y a CCN las facilidades que se están presentando a los ciudadanos para la atención a pacientes de edades por encima de los 60 años o que presenten algún inconveniente o dificultad física, motora o mental. Igualmente informamos que en Villa Angelina, donde estaban recluidos 90 personas, 79 están saliendo en estos momentos después de recibir las pruebas negativas de PCR que se le han practicado. Igualmente informamos de un total de 767 personas ya descartadas y recuperadas que deben ser integradas en el nuevo eh, tablero que vamos a estar llevando a cabo acá el próximo lunes junto a los registrados en el boletín que el de alta acumulado es de 763 en total como acabo de decir. El número de internamiento y de hospitalizaciones que hemos estado siguiendo como indicador es de 623 personas en hospitales, de los cuales 136 están en UCI, dos fallecimientos y 54 de alta en estos hospitales bajo Control. Pasamos inmediatamente a dar lectura al boletín epidemiológico número 36. La, situ la situación global al día de ayer a las 6 de la tarde era de un total de casos confirmados de 2.544.792 personas, de las cuales 73.657 casos fueron nuevos. El número de defunciones globales ascendió a 175.694, de los cuales 6.689 fueron fallecimientos nuevos a nivel global. En las Américas se han reportado 957.000 402 casos confirmados. De ellos, 32.111 fueron casos nuevos. El número de defunciones en, el, en las Américas ascendió ayer a 47.812 acumulados y solo en el día de ayer a 3.038 nuevas defunciones. En la República Dominicana el total de casos confirmados es de 5.749, con un total de 206 casos nuevos registrados y el acumulado de fallecimientos 267. La tasa de letalidad descendió a 4.64%, con un total de 763 casos recuperados y un total de 14.525 descartados a partir del procesamiento de 20.270 pruebas de PCR. El total de aislamientos hospitalarios hemos señalado que tenemos 600 23 a la fecha, con un total de 3.653 aislamientos domiciliarios, 763 recuperados, con dos nuevas defunciones, de los cuales hospitalizados tenemos 136 en unidades de cuidados intensivos. El 40% de los casos recuperados corresponden al Distrito Nacional, el 16% a Santo Domingo, el 11% a Santiago, 9% a la Provincia Duarte, 5% a La Vega. La positividad en las muestras procesadas en las últimas cuatro semanas es de 28.6% de manera general. Del total de casos confirmados, el 54% corresponden al sexo masculino. La edad promedio de 63 años, por lugar de residencia de los casos, el 87.4%, es decir, 5.024 de los casos se encuentran en 15 municipios ya señalados. Pasamos a dar lectura a la distribución de los casos por provincia. El Distrito Nacional registró en el día de ayer 56 casos nuevos, con un acumulado de 1.457 casos, una tasa de positividad de 22.8, 305 recuperados y no hubo fallecimientos. Asua, un caso nuevo, 25 acumulados, un recuperado, ningún fallecimiento. Bauruco, cero casos nuevos, cuatro acumulados, un recuperado, cero fallecimiento. Barahona, dos casos nuevos, 35 acumulados, 5 recuperados, cero fallecimiento. Dajabón, cero casos nuevos. 3 acumulados, 1 recuperado, 0 fallecimiento. Duarte, 10 casos nuevos, 557 acumulados, 72 recuperados, 1 fallecimiento. Elías Piña, 1 caso nuevo, 1 acumulado, ningún fallecimiento. Espaillat, 0 casos nuevos. 162 acumulados 22 recuperados 0 fallecimiento Independencia 0 casos nuevos 1 acumulado 1 recuperado 0 fallecimiento La Alta Gracia 0 casos nuevos 109 acumulados 23 recuperados 0 fallecimiento La Romana 0 casos nuevos 97 acumulados 8 recuperados 0 fallecimiento La Vega 26 casos nuevos 14, 414 acumulados 36 recuperados 0 fallecimiento María Trinidad Sánchez 0 casos nuevos 79 acumulados 5 recuperados 0 fallecimiento Montecristi 0 casos nuevos 13 acumulados 2 recuperados 0 fallecimiento Pedernales 0 casos nuevos 3 acumulados 0 recuperados 0 fallecimiento Peravia 0 casos nuevos 37 acumulados 2 recuperados 0 fallecimiento Puerto Plata 10 casos nuevos, 185... Bien, amigos, ahí escucharon las declaraciones eh, del de ministro de Salud Pública, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, quien en el boletín número 36 detalla ya eh, las personas, eh, todo lo concerniente a este nuevo coronavirus, el cual ha afectado a más de mil personas... Eh, ...ya han salido positivos a esta prueba. Señores, ya nosotros pasando a otra información... ...y es que la vicepresidenta informó... ...que integrarán unos 70.000 hogares más... ...al programa Quédate en Casa. La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, ...anunció que otros 70.000 nuevos hogares... ...ingresarán al programa temporal Quédate en Casa... ...en todo el país que ejecuta el gobierno para mitigar los efectos, los efectos económicos de la medida para enfrentar el coronavirus. Vamos a escuchar las declaraciones de Margarita Cedeño, vicepresidenta de la República. Comida y apoyo, no les va a faltar. Saloneras, los motoconchistas, los taxistas, los chiriperos... Organizaciones de la sociedad civil que trabajan con personas que tienen VIH y SIDA, artesanos, buoneros, vendedores ambulantes y otros más. No hemos permitido politizar el programa y no lo vamos a permitir, ni mucho menos que haya favoritismos ni discrecionalidades. En esencia, su condición de vida, su condición de vulnerabilidad y la informalidad laboral. Escucharon a Margarita Cedeño cuando hablaba de este plan, de este programa Quédate en Casa. La misma enfatizaba eh, que las personas que son beneficiadas con el programa FASE no serán incluidas en este programa Quédate en Casa, que el mismo han hecho un cruce para evitar que una misma familia, un mismo hogar, sea beneficiado con ambos programas. Eh, ahí están. Ya el anuncio formal de estos 70 mil nuevos hogares que integrarán el programa temporal Quédate en Casa. Bien, señores, y ya nosotros continuando con las informaciones en el ámbito nacional. Carolina Mejía asume la alcaldía del Distrito Nacional, convirtiéndose así en la primera mujer que se posiciona en este cargo. Escuchemos... ...las declaraciones de Carolina Mejía. Sí, lo juro. Si así lo hiciere... ...los municipios del Distrito Nacional... ...y de la República Dominicana en su conjunto... ...se los reconocerán. De lo contrario, le será tomado en cuenta. Queda usted juramentada como alcaldesa del Ayuntamiento del Distrito Nacional para ejercicio de su mandato constitucional correspondiente al cuatrienio 2020-2024. Gracias. Distinguidos regidores que hoy asumen funciones, distinguidos dirigentes de organizaciones políticas, sociales y empresariales, Líderes barriales, distinguidas autoridades, ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan a través de esta transmisión. Ha llegado el día de asumir funciones como alcaldesa de nuestra ciudad de Santo Domingo. Digo con toda mi fuerza que para mí estar aquí como mujer electa de Santo Domingo es un privilegio del que estoy consciente. Y en nombre de todos ustedes que me acompañan y los demás en esta misión, les agradezco por su confianza y apoyo. No solo es un privilegio, es también una responsabilidad para con nuestro género, teniendo la dicha de poder seguir el ejemplo de tantas mujeres que a lo largo de la historia han dejado una huella indeleble en el forjado del destino de nuestra nación. Ana Caona, María Trinidad Sánchez, Concepción Bona, Juana Saltitopa, mamá... Bien, ahí escucharon a Carolina Mejía, quien fue juramentada ya... Eh, Alcalde del ayuntamiento, alcaldesa del ayuntamiento del Distrito Nacional, Carolina Mejía, hija del expresidente Hipólito Mejía, eh, obtuvo más del 50% de las votaciones del pasado eh, proceso electoral. Nosotros vamos a una brevísima pausa. Usted no se despegue de su televisor porque aún hay más de su fuerza informativa, sobre todo. Bien, eh, aparentemente, las imágenes no están uh, a la disposición hasta el momento. Pues nosotros vamos a continuar ofreciéndole las informaciones de todo lo acontecido acá en este salón de actos de San Francisco de Macorís, donde recordamos, donde recordamos que el sitio NG de la Rosa fue. Eh, como alcalde electo de San Francisco de Macorís. En este acto, Ariel Martes, eh, ya por el PRM, también fue escogido como presidente del Consejo Municipal en una ceremonia realizada la mañana de hoy en el Salón de Acto del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís. Y bien, señores, ya nosotros... Continuando con las informaciones en el ámbito local y es que Salud Pública lleva a cabo una jornada de descontaminación en San Francisco de Macorís. La jornada de descontaminación se llevó a cabo en sectores vulnerables de esta ciudad, donde también fueron realizadas pruebas rápidas. El operativo estuvo encabezado por la doctora Miguelina Vargas. Eh, directora del Servicio Nacional de Salud Noreste y la directora de salud en la provincia de Duarte, la doctora capitana de navío, Valerie Sánchez. Veamos lo ocurrido durante este operativo. Eh, solo pedirle que cooperen se queden en casa, que solo salgan a actividades propias, que sean eh, cuantamente supermercados, eh, eh, eh, eh, supermercado, farmacia y lo que ya se ha estipulado eh, y se ha repetido en otras ocasiones. Eh, somos un equipo de trabajo, queremos ayudar, queremos que la población entienda que si van a su casa y, y, y, y por alguna razón van a buscarlo, porque esté positivo. Lo ideal es que si hay una cooperación del hogar, eh, personas que no puedan estar en un confinamiento hogareño, podíamos trasladarlo a lo que son los centros de aislamiento que tiene identificado eh, el sector del Servicio Nacional de Salud como la Provincial de Salud. No, no vinimos a buscar a nadie, no es nadie preso, es simplemente aislar los contactos que puedan afectar a las personas eh, más vulnerables,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 tomar las medidas necesarias de, de aislamiento y de identificar también todos los contactos posibles que haya tenido esa persona afectada, de manera que podamos intervenir rápidamente y podamos evitar el agravamiento de sus condiciones de salud y la dis diseminación de la enfermedad a otras personas también en las mismas comunidades. Por eso es fundamental identificar a través de estas prueba, pruebas rápidas la situación real de salud en cada comunidad, con la intervención que se está haciendo en esta tarde. Otro elemento importante es la fusilación que se va a hacer aquí en todo este sector, porque hay una descontaminación de las superficies físicas importante que hagamos porque va a contribuir a que eh, virus que puedan estar presentes en esa superficie puedan ser eliminados. Y un elemento fundamental que entendemos, hemos estado trabajando en ese sentido desde antes de mi llegada aquí, pero que hay que reforzar, son las actividades destinadas a la educación de la población. Es una preocupación ver la gente sin mascarillas o usando mascarillas incorrectamente en espacios públicos la gente que no respeta las medidas de aislamiento que se han determinado por las autoridades nacionales, entonces es importante que estemos incesantemente insistiendo a la población en ese sentido Bien ah, no. señores, ahí lograron escuchar las declaraciones eh, ya de este operativo realizado en el día de ayer en en diversos sectores, en el sector, en la parte alta de San Francisco de Macorís, en el sector Hermanas el Mirabal. Señores, eh, nosotros, en otra información, ya otra información muy positiva que nos llena a todos de alegría, nosotros vamos a conectar con nuestro amigo y nuestro gran compañero de labores, Vladimir Paula, quien está con nosotros vía telefónica. Vladi, buen, buen día, ¿cómo te sientes? Muy buenos días Arismendi, buenos días para toda la región del nordeste del país, eh, contento, feliz una vez más de poder hablarle a toda esta gran teleaudiencia, que gracias a un esfuerzo, a una producción, a tu talento se ha mantenido ese público firme ahí, eh, todos los días, al mediodía, esperando la fuerza informativa, eh, sobre todo. Gladie, ahí están en las imágenes ya, en la, tu criatura, tu bebé, Alejandro. Háblanos un poco de cómo, cómo, cómo, cómo te sientes, cuéntanos de eso. Así es, bueno, esa fotografía que vemos ahí en pantalla, logramos captarla rápidamente. Fue el momento cuando Alejandro era ya salía de la sala de, de parto en un centro clínico aquí en San Francisco de Macorís, de donde de manera satisfactoria, eh, bendecido primero por el Todopoderoso que estuvo ahí en ese quirófano, donde más de seis médicos estuvieron eh, tratando el parto, participaron en la cirugía ya, eh, de mi amada esposa Idalmis y para que todo hasta el momento gracias a Dios saliera positivo ahí está Alejandro Vladimir al momento de salir y nosotros como padre verdad feliz contento inmediatamente logramos rápidamente tomarle capturar esas imágenes para difundirla al mismo tiempo verdad eh, dar a conocer porque nosotros sabemos Estamos conscientes de que nos debemos al público, de que somos principalmente un ser humano y si se puede decir una figura que nos debemos a, al público, a toda la población. Por ende, tenemos el compromiso de mantenerles también informados acerca de lo que está ocurriendo con nosotros, con nuestra vida, con nuestro estado de salud. Sabemos la gran preocupación que tenemos Todas nuestras personas, nuestros seres queridos han mantenido, se han unido en oraciones. Yo quiero agradecer profundamente a Arismendi, a todas esas personas que de una forma u otra siempre estuvieron presentes o, siempre, o se han mantenido porque todavía, eh, aunque antes de ayer yo publiqué que finalmente habíamos vencido, habíamos ganado la batalla. Eh, contra el COVID-19 y, y decíamos que se mantuvieran también las oraciones justamente eh, por mi esposa que todavía permanece de manera positiva con este virus, pero que iba a dar a luz a nuestro Alejandro. Finalmente, eh, el Todopoderoso derramó su sangre bendita sobre, sobre esa sala para que nuestro pequeño Alejandro pudiera salir, como vemos las imágenes, ahí lleno de vida. Bueno, pues nosotros felicitarte ya por esa bendición, esa criatura tan hermosa que la vida le ha regalado eh, a ustedes. Eh, Nuestros saludos y nuestras felicitaciones tanto a ti como a nuestra querida amiga Hidalgois Arias. Así es Muchísimas que felicidades para ambos. Muchísimas gracias, Arismendi. Yo quiero recordarle a todas las personas que ya es resaltar, ¿verdad? Y valorar el trabajo, destacar. Eh, tu talento sin dudas un joven eh, muy próspero en la comunicación de San Francisco de Macorís y auguramos en ti eh, grandes éxitos en la comunicación pues tú has demostrado seguir justamente por la línea que, que nosotros hemos conducido este espacio, agradecer de manera muy especial eh, la preocupación y que siempre he estado atento, activo y justamente para que el público se entere de el comunicador, abogado, Yerjan Antiguo, a quien siempre también ha permanecido con nosotros ahí, eh, dándole esa mano amiga, tratando de enterarse de nuestra situación y que al mismo tiempo también eh, se le pueda informar a todos los amigos televidentes. Así que ya a partir de la próxima semana, porque hay mucha gente que ha estado preguntándonos que cuando nos, nos reintegramos, cuando volvemos a las labores. Bueno, pues permítanme decirle que la próxima semana ya, no le puedo asegurar el día, pero la próxima semana estaremos una vez más eh, en su fuerza informativa, sobre todo. Buenas tardes. Pues muchísimas gracias. Ahí escucharon a Vladimir Paula, quien conduce y este gracias. espacio ya por muchos años y hoy en día, eh, tanto la familia eh, se llena de satisfacción y de júbilo con la llegada de esa hermosísima criatura que ustedes pueden ver en la pantalla de su televisor. Así es que felicidades para esa magnífica pareja de esposos. Bien, señores, nosotros ya continuando con las informaciones en el ámbito local, tenemos que la policía eh, suspende a los agentes que... ...apresaron al hombre que violentó el toque de queda en San Francisco de Macorís. Nosotros recordamos que estas imágenes le recorrieron, le han dado la, la vuelta al mundo... Eh, ...debido a, a este apresamiento de este hombre, el cual eh, estaba violentando el toque de queda... Eh, ...y él mismo alegaba que andaba buscando alimentos. Esto ha generado una serie de, de situaciones y opiniones en las redes sociales... Muchas personas eh, mostraron su desacuerdo eh, por, el apres por el apresamiento de este hombre. Y fíjense cómo ya esto ha causado la reacción de que, eh, a, de que sea, se, se vea la necesidad. De, ya suspendieron a estos policías, eh, los cuales nosotros realmente entendemos que si bien fue cierto que la manera eh, de, de apresar al hombre no fue la, la, la, la, la mejor, así nosotros también entendemos de que suspender a estos agentes tampoco fue la mejor. Pues ahí hay varias, varios elementos que se pueden observar en, en sus pantallas. Lo primero es eh, el ciudadano, nosotros entendiendo la situación humanitaria en la que se encuentra, pero el ciudadano está violentando el toque de queda. Lo segundo, eh, lo pueden observar en las imágenes sin ningún tipo de mascarilla, sin ningún tipo de protección y lo tercero es que se está resistiendo a un arresto, ¿verdad? Y nosotros eh, debemos de, de primero respetar las leyes ante todo. Nosotros entendemos la situación humanitaria en que vive quizás esta persona y otras personas más, pero nosotros entendemos que si bien no fue la manera correcta del apresamiento, tampoco fue la manera correcta de suspender a estos agentes, los cuales también están arriesgando su vida para mantener el orden en esta ciudad. Así es que esta es la situación que se ha dado con estos agentes. Ya el mismo jefe de la policía anunció la suspensión. Señores, lamentablemente no tenemos tiempo para más. Será hasta el lunes cuando retornemos con más de su fuerza informativa. Sobre todo, bye bye y feliz fin de semana.